Autoridades del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro llamaron a la atención sobre el futuro en que lo inmediato corre este centro educativo, al tiempo que advirtieron a las actuales autoridades para que aclaren la situación ante la opinión pública y tomar conciencia para que no se permita que allí se instale una fábrica de tabaco como se ha venido anunciando. No, nadie actualmente nos ha hablado de desalojarnos de las dos nave de los dos edificios que estamos ocupando actualmente. Sí, actualmente contamos con 541 estudiantes de toda la provincia Hermana Mirabal, o sea, sede de Tenares, sede de Villatapia. Sí, nosotros trabajamos, bueno, desde enero de 2013 con actualmente 500, pero hemos graduado más, de 300 estudiantes hasta ahora en cinco promociones. Con ellos y ellas trabajamos lo que se llama enfoque Steam, o sea, un enfoque que... Eh, busca una, una análisis profundizada del área de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas e impartimos también los dos idiomas para que nuestros estudiantes salgan de aquí con un conocimiento a nivel muy alto. Desde el 2013 en el local, Construido para una zona franca, viene funcionando dicho centro académico, y el cual, según consta en los registros de dicha institución, surge por una iniciativa de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil para que en esta demarcación se lleve a cabo una educación de calidad. Donde se trabaja con el liceo científico eh, una fábrica de tabaco, eh, la fábrica de tabaco todos sabemos que es altamente tóxico, no solamente para las personas que trabajan en ese lugar, sino también para los niños y niñas que estudian en este centro educativo porque esa fábrica va a quedar a menos de 20 metros de las dos naves donde se imparte la docencia y en este momento me siento muy preocupada porque eh, el liceo científico, eh, por lo que he podido comprobar, en este liceo eh, es un liceo de excelencia académica a nivel nacional y también es reconocido a nivel internacional. Oliver Vega, miembro de la Asociación de Egresados, se opone a la instalación de una fábrica de tabaco en una de las naves donde funciona dicho centro educativo. No conozco más. Hay cosas que son correctas y no, y no hay que pensarlo tanto. El liceo es algo correcto, es algo que ayuda y es algo que beneficia a todo el que le rodea. Hay que tener mucho cuidado cuando se piensa agredir quizá, o afectar cosas como esa, porque se pueden dañar. El nombre? Oliver Vega Hidalgo. Gracias. En cámara, Yurey de Jesús, NTN, Robinson Polanco.